Recientemente subimos un vídeo en el cual te explicamos cómo participar en esta nueva promo de TikTok Book con la cual te regalan 3 euros más 3 euros gratis por cada familiar o amigo que invites tienes el vídeo te lo vamos a dejar por aquí arriba y también tienes en nuestra web un artículo completo en el cual te explicamos cómo participar y aprovecharla todavía puedes participar hasta el próximo día 2 de febrero y en este vídeo te vamos a explicar cómo retirar las ganancias que llevamos de momento en una tarjeta de Amazon una tarjeta de gift card con la cual podremos gastarla y comprar lo que nosotros queramos no me enrollo más te animo a que te dejes un super like te suscribas y empezamos y bien si pasamos a resumir los pasos que debes seguir para poder llevarte esta promoción. Realmente es muy sencillo y lo tienes todo de forma súper ordenada. Básicamente debes crear una nueva cuenta en TikTok desde tu teléfono. Clicando por el enlace te llevará a esta nueva ventana. Debes descargarla en tu teléfono inteligente, ya sea Android o iOS, y seguir estos tres simples pasos. Descargar TikTok y crear una cuenta, ir a la sección de perfil y hacer clic en el icono de regalo y por último introducir el código que estás viendo en pantalla. Muy importante introducir el código que estás viendo en pantalla para llevarte esta recompensa. A continuación ya podrás invitar a familiares o amigos para ganar 3 euros extra por cada uno que lo realice de forma correcta. Recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia puedes pasarte por nuestro canal y grupo de Telegram y trataremos de ayudar. Si pasamos ya a la aplicación y vamos a ver cómo podemos retirar estos beneficios, realmente es súper sencillo. Tan solo debemos clicar en la opción de regalo y aquí dentro tendremos todos los puntos que hayamos recolectado por invitar a nuestros amigos. En mi caso tengo esta lista de puntos por haber invitado a distintos amigos y es un total de 15 euros que vamos a canjear directamente. Ya nos indica que tenemos aquí la opción de Amazon para convertirlo en una gift card. Así que vamos a pulsar sobre esta opción y a continuación nos indicará las diferentes cantidades que podemos retirar en función de los puntos que tengamos. En mi caso tengo un total de 15 euros, así que vamos a hacer dos retiros: uno de 10 y otro de 5. Y con esto tendremos los 15 euros ya directamente en Amazon. Vamos a por el de 10 euros, le damos a vincular nuestra cuenta. A continuación pulsaremos sobre Exchange Now, confirmamos la retirada. Y en cuestión de 10 segundos tendremos el saldo en nuestro balance de Amazon. Volvemos para atrás y hacemos la misma operación con los 5 euros restantes que nos quedan. Y ahora ya sí, pasaremos a abrir la aplicación de Amazon y dentro de la opción de tarjetas regalo, aquí podemos ver que tenemos en el saldo 15 euros que ya podemos gastar en lo que nosotros queramos dentro de Amazon. Así de sencillo, te puedes llevar este dinero totalmente gratis. Si te gustaría colaborar con el canal tendrás un link de Amazon abajo en la descripción del vídeo con el cual si compras cualquier cosa dentro de Amazon entrando por este link a nosotros nos van a llegar unos céntimos por tu compra, a ti no te va a suponer ningún gasto extra, no te van a elevar el precio ni nada por el estilo, esto es marketing de afiliación, lo utilizan prácticamente todas las plataformas y si te gustaría que en un próximo vídeo te explicáramos cómo puedes hacer tu cuenta de afiliación para poder compartir tus enlaces con tus familiares, amigos o con quien tú consideres, ya que de esta forma podrás ganar algo de dinero extra, sobre todo si tienes comunidades en tus redes sociales y demás. Déjalo en los comentarios y si vemos que hay mucha gente que está interesada, realizaremos un video review explicándote cómo optimizar al máximo Amazon. De momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información, si es así te agradezco que te dejes un super like, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones, estamos subiendo mucho contenido y también tienes nuestro canal y grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo. Te animo a que te pases por allí porque vas a poder estar al tanto de nuevos airdrops y promociones antes de que subamos los vídeos. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.